Hola a todos, voy a mostrarles cómo asignar unidad y fiscal a nuestros legajos. De manera predeterminada, el sistema LOTUS asigna la Fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos y al fiscal Diego Azcárate al cargar un nuevo legajo. Para actualizar esos datos, de manera muy simple, vamos a modificar y desplegamos las listas para proceder a seleccionar la fiscalía a la que queremos asignar ese legajo en este caso elegí la de delitos sexuales y violencia doméstica ahora despliego el menú de opciones para el fiscal elijo el que corresponda y una vez hecho eso guardo el cambio ya está actualizado mi legajo para qué nos sirve esto además para poder generar informes desde la vista generar por unidad en donde nos refleje la cantidad de legajos que posee asignada cada fiscalía en este caso la unidad fiscal de atención al público y de asignación de casos tiene asignado tres legajos la unidad de delitos especiales tiene dos juveniles uno y así si yo despliego con doble clic me aparece cada fiscal de esa fiscalía y cuántos legajos tienen asignados. Si nosotros no actualizamos constantemente estos datos, entonces la información reflejada en esta pantalla va a ser errónea. Por eso es muy importante que estén actualizados de manera constante.